En esta píldora de la primera unidad, vamos a analizar los distintos tipos de voluntariado que existen. Recordando un poco todo lo que hemos comentado en el primer foro, el voluntariado es una expresión de querer participar en la sociedad a través de organizaciones que ya existen y favorecer el logro de sus objetivos. Por lo tanto, allí donde existan estas necesidades, siempre se precisarán de voluntarios. La tipología, por lo tanto, podemos definir que va a ser muy variada, porque hay un montón de distintas necesidades. En esta segunda píldora vamos a trabajar los distintos tipos de voluntariado. Recordando un poco lo que se ha comentado en el foro, debemos decir que el voluntariado es una expresión de esa intención o voluntad de participar en la sociedad a través de las distintas organizaciones que existen y favorecer así el logro de sus objetivos y la transformación social. Como existen muchísimas necesidades, partimos de la premisa de que van a existir muchos tipos de voluntariado. La clasificación y las tipologías son muy variadas. La más reciente la podemos encontrar en la nueva Ley de Voluntariado que han aprobado en octubre en España. Esta ley establece 10 distintos tipos de voluntariado, social, internacional, ambiental, cultural, deportivo, educativo, sociosanitario, ocio y tiempo libre, comunitario y protección civil. Pero además de esta tipología, también podemos establecer otras clasificaciones. Por ejemplo, el voluntariado puede ser presencial, en el que todos estamos más acostumbrados a manejarnos, pero también puede ser virtual. O, por ejemplo, se puede hacer voluntariado corporativo. El voluntariado corporativo es aquel que dentro de tu empresa se favorece como parte de su marca de responsabilidad social. Por ejemplo, una actividad muy típica de voluntariado corporativo es participar en unas jornadas de puertas abiertas de una organización en la que eh, durante un día participas como voluntario. Pero también existe el voluntariado profesional. Este voluntariado... Puede ser eh, es el que se conoce generalmente en España como trabajo pro bono. Es decir, que tu trabajo profesional cedes unas horas de ese trabajo a una organización con un fin social. Por ejemplo, abogados, por ejemplo, diseñadores gráficos. También podemos debatir sobre si el voluntariado en derechos humanos lo podemos incluir dentro del voluntariado de cooperación internacional o es un tipo de voluntariado independiente. Por lo tanto, se puede decir que las clasificaciones de tipologías de voluntariados sean muy variadas. Es muy difícil, de hecho, establecer o encajar una actividad de voluntariado dentro de un único tipo. Las actividades que se pueden realizar dentro de un voluntariado son también muy variadas, desde el apoyo en la gestión, desde el apoyo a campañas, atención a personas, incidencia o denuncia. Todo este tipo de actividades en realidad se puede hacer en todos los tipos de voluntariado de los que hemos hablado, social, internacional, deportivo, virtual... Según el estudio de Haces Falta del año 2013, las actividades de voluntariado que más necesitan las organizaciones, en este caso en España, son el apoyo con redes sociales y páginas web, el apoyo en la recaudación de fondos, refuerzo escolar, acompañamiento a personas mayores o personas con discapacidad, la alfabetización e inserción laboral de colectivos desfavorecidos y, por último, el voluntariado en cooperación para el desarrollo.